Es una consecuencia, ¿no es cierto? Por eso la venta es un proceso mucho más atrás que lleva una planificación estratégica. Dentro de esta planificación estratégica hay muchos procesos, pero una definición clara que debemos tener es a cuál público objetivo vamos a atacar, cuáles son sus puntos de dolor y sobre todo nosotros empatizamos con esos dolores para dar una solución efectiva.